Gracias, señorías. Como, que hoy es la meua primera intervención en Como hoy es mi primera intervención en esta Cámara, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a, a los ciudadanos que me votaron y, sobre todo, a la gente de Alicante por darme la oportunidad de estar aquí representándolos en esta Cámara Territorial. El turismo es bueno y el Gobierno del PP lo gestiona tan bien que nos ha conducido prácticamente a un milagro económico y de empleo. Por eso, ahora viene a ofrecernos más de esta fórmula fantástica y viene a pedirnos nuestro apoyo porque sus políticas son las que más nos convienen o eso quieren hacernos creer. Lo que parece increíble es la capacidad del Partido Popular de manipular, de darle la vuelta a la realidad y vendernos a bombo y platillo éxitos que no son tales y, sobre todo, no son ni pueden ser por mérito suyo. En primer lugar, no traten de engañarnos con la supuesta recuperación del liderazgo del turismo español que ustedes han descrito en su argumentación. La principal causa del aumento de turistas extranjeros es coyuntural, como también se ha dicho. Básicamente, se debe a la inestabilidad y la inseguridad en destinos competidores extranjeros. Y convendremos que esto no se debe a la acción de, del Gobierno del señor Rajoy. En cambio, lo que sí que le debemos al Gobierno del señor Rajoy es la precariedad laboral, la temporalidad y el modelo depredador de burbuja insostenible que ustedes vienen profundizando desde 2011, que es la visión cortoplacista de pan para hoy y hambre para mañana, de un Gobierno que se mueve de espaldas al pueblo. Y ahora nos ofrecen más de eso. En efecto, el turístico es uno de los sectores que mejor ha aguantado la crisis, pero es a la vez, en proporción al volumen de negocio que genera, el sector en el que hay menos personas contratadas y en peores condiciones. Además, este empleo solo sirve para engordar las estadísticas. Es un empleo tan mal remunerado que apenas contribuye a engrosar la caja de las pensiones ni la caja del IRPF, porque la mayor parte de los contratados cobra menos de 12.000 euros al año y no tributan. Las cifras del turismo en España se alimentan de la precariedad laboral del sector, pero ustedes manejan una visión de la realidad recortada a su medida y dejan fuera de su campo visual a las personas. Por eso quiero hablarles de personas, personas como Iván, por ejemplo, que trabaja de camarero en una cafetería y cobra 3 tres euros la hora, no está contratado y solo trabaja cuando su jefe le llama, normalmente le avisa solo con unas horas de antelación. Iván tiene 27 años, es licenciado en psicología y tiene su presente y su futuro recortados. También quiero hablarles de Ana, Ana trabaja de cocinera en un restaurante, tiene un contrato por 25 horas, aunque en realidad trabaja 60. Y atención especial merece Luisa, que tiene 55 y es camarera de hotel. Su trabajo consiste en limpiar 20 habitaciones cada mañana en un tiempo aproximado de cuatro horas. Eso incluye hacer unas 30 camas, limpiar 20 baños, fregar los pasillos y zonas comunes de la planta que le asignen. Una de cada cuatro personas empleadas en los hoteles españoles es igual que Luisa, camarera de piso. Este colectivo está formado en su mayoría por mujeres, son las que limpian un trabajo manual e invisible, mal remunerado y con gran presencia de migrantes. Como Luisa, sufre una carga de trabajo desmesurada, que muchas veces acarrea serias repercusiones sobre su salud. En los últimos años, en aras de esa competitividad que le gusta tanto al libre mercado, muchos hoteles subcontratan los servicios básicos como la limpieza y el mantenimiento a través de empresas externas. Con esta práctica se ha rebajado el sueldo, se ha despedido a muchas y se les ha arrebatado derechos adquiridos y han pasado a ser contratadas eventuales sin apenas descanso semanal. Se les exige estar siempre disponibles para acudir al trabajo. Y es que cuando uno sabe que le pueden despedir en cualquier momento, trabaja como, cuándo y cuánto le digan. ¿Saben ustedes, señorías, cuántas sanas, cuántos Ivanes y cuántas Luisas hay en la Comunidad Valenciana de donde yo vengo y cuántas hay en España? Bien, Decíamos al principio que el turismo es bueno y eso es un hecho. Pero el modelo de turismo que quieren ustedes que apoyemos está basado en la precariedad y en la explotación, apuntalado por una reforma laboral que deja en una situación de vulnerabilidad extrema a los eslabones más débiles de la cadena, los empleados. Así que desde nuestro grupo, ya les adelanto, vamos a votar en contra de esta moción, porque instar al Gobierno a profundizar en las políticas que definen el actual modelo es ahondar en la progresiva devaluación laboral del sector, es fomentar la precariedad laboral y la inestabilidad. Esto es injusto para todos, pero especialmente para las mujeres. Su Plan Nacional e Integral de Turismo no ha sido otra cosa que una iniciativa propagandística que ha encarado de forma superficial y miope el futuro del sector y, además, está incrementando el centralismo y la desigualdad. Porque, señores del Partido Popular, la marca Vaya España son también señoría. las camareras de piso. ¿sí es presidente. En nuestro grupo estamos convencidos de que el buen nombre de España en turismo pasa necesariamente por impulsar un modelo que garantice unas condiciones de trabajo dignas con unos, una realmente distribución de la riqueza que el sector genera, un modelo que apueste por el largo plazo, destinos para todos, más limpios y con profesionales más satisfechos, favorecer a las empresas que crean empleo digno que no eluden sus responsabilidades fiscales y que promueven la protección del medio ambiente. Ese turismo sí es importante y sí es un motor que vale la pena impulsar. El suyo no, señores y señoras de PP. El suyo, como ustedes dicen, tiene un efecto arrastre, pero hacia donde arrastra es hacia el empobrecimiento de los de abajo. Muchas gracias.